años de edad, pianista, compositor, arreglista, músico, artista, azogueño de la comunidad de Chicxiquín. Sí, exactamente. Que quiere decir flor renaciente, aparentemente en el lenguaje cañari. Sí. Del cantón Azovies de la provincia del Cañar, Ecuador. Cuéntanos, ¿cómo han sido los inicios? ¿Cómo empezó tu encuentro con la música, con el piano? Eh, bueno, mis inicios musicales sí se, se remontan a, a la edad que tenía 5 años actualmente tengo 25 entonces eh, ya estoy rodando por este, por este mundo durante 20 años profesionalmente no sé en qué punto se convirtió mi influencia eh, por, la, por la familia eh, está netamente basada en mis tíos que son los hermanos Álvarez que es el, el dúo tradicional de eh, tocaban el requinto la guitarra y tocaban innumerables pasillos. Y así que surgió como una necesidad de, de quiero tocar el piano, eh, necesito. Y pues bueno, uno siempre le dice a los papás que, que, que les compre el piano y, que, y le pasaba diciendo <risa> día y noche. Y hasta que en algún rato, bueno, tal vez mi papá pensó que era capricho, pero era como ya, te compro un piano y. Era un teclado intermedio, entre juguete y y para estudiantes. En ese piano aprendí a tocar dos melodías, el cóndor pasa y cielito lindo. Uh -huh. eh, esto aprendí en el Centro de Cultura, que son los eh, cursos vacacionales que dicta el, la industria en la municipalidad de Azores. En ese tiempo el profesor fue Jorge Luna, que también es un músico de la ciudad. Él es guitarrista uh -huh. de profesión, pero me enseñó a tocar y algunas notitas en el piano. A medida que salgo de ahí, ingreso primero de básica, y eh, habían concursos de villancicos a nivel interescolar en la ciudad, me seleccionaron para ser el solista. Recuerdo que canté el canto de las posadas con, con otro estudiante que eh, era como a dúo y obtuvimos el primer lugar en, en, en ese entonces. A partir de ahí, me dediqué a, a seguir aprendiendo más temas eh, de carácter religioso, tal vez, porque bueno mi, mi mamá es muy muy pegada a, a la religión uh -huh. y bueno también se, se ha heredado esa devoción en la religión católica. Y después yo quería seguir estudiando más, pero ya no, ya no había más cursos vacacionales, porque eran obviamente vacacionales. ¿Por qué te llamaba el piano? ¿Qué es lo que te...? Yo creo que fue más como un encuentro casual, digamos. <risa> eh, es como que, bueno, ya toqué estas dos melodías, pero yo quiero saber más. O sea, ¿dónde, quién me puede enseñar otras melodías? Entonces fue que tomé clases con John Tenemarsa, que es un reconocido músico de la ciudad de Azoves Posterior a ello, eh, ahí tuve clases con el maestro Luis Arevalo, más o menos unos tres años. Todo aquí en el Cantón de Todo en Azor, sí? sí. Entonces, a medida que avanzaba en el, en el campo privado, digamos, porque en cambio en mis estudios en, en la escuela eh, ya estaba grabando un disco pequeñito, ¿a qué seis canciones? Estamos hablando de la edad de. 8 años. A los 8 años ya ¿Hiciste, hiciste tu primera producción musical. Sí sí Y eh, que yo mismo hice las pistas con el piano, unas pistas oh, sumamente eh. sencillas. <risa> mira, yo prácticamente mira. ya eh, para esa edad yo ya podía tocar un pasillo, un, un bolero, un pasacalle, un albacito. Eh, obviamente no con toda la agilidad de, de las octavas, eh, uh -huh. todavía no sabía leer partituras, entonces todo lo que escuchaba, si escuchaba un pasillo que tocaba mis tíos, lo sacaba al oído. Eh, y bueno, me pasaba horas. Entonces, eh, después sentí la necesidad de, de, de leer partituras. Empecé a leer, se me hacía muy muy complicado, para mí era más fácil sacar a, al oído. Eh, Fui a audicionar en el Conservatorio de Música, todos me dijeron que debería entrar ahí. Eh, conjuntamente con mi primo Carlos Vinuesa, <coughs> eh, ingresamos al Conservatorio de Música. Nos tomaron una audición práctica en la que, bueno, nos pusieron sobresaliente, pero luego nos tomaron teoría musical en la que <risa> ahí sí fallamos, porque si mal no recuerdo eran preguntas eh, un poquito ya complejas, ya más, más técnicas, digamos. Esto nos referimos al Conservatorio de Música de la Ciudad de Cuenca, sí, sí. José María Rodríguez. Exactamente. Sí. Entonces, eh, de pronto un profesor me dice, ¿saben qué? Yo me hago cargo de, de estos muchachos, yo les voy a enseñar a, a leer y, y conmigo van a aprender. Entonces, fue cuando le conozco al maestro Darío Bueno. ¡Oh! Entonces, él se hace cargo de nosotros y creo que nos pasábamos estudiando en la casa de él desde la una de la tarde hasta las 8 de la noche toda la tarde leyendo, solfeando, haciendo dictado, dictado armónico, dictado melódico, conociendo las figuras, eh, conociendo la historia de las obras, conociendo eh, incluso cómo fue la, la, la trayectoria de, de la música desde el barroco, cómo es el clasicismo. Yo conocí un nuevo mundo, que... entonces eh, fue ahí que entramos a, a concursos internos de piano, en los que en cuatro de ellos fui acreedor en primer lugar, eh, ya interpretando obras ya de carácter académico, eh, concursos locales, en, en eh, concursos en el... internos, concursos de los de estudiantes, sí. y después eh, había un concurso ya a nivel nacional que era del Froma, uh -huh. entonces ahí gané en la categoría de 15 a 17 y luego cuando cumplí los 16, se volvió a hacer el concurso, pero participé en la categoría de 19 a 25, y también gané. Entonces, eh, realmente fue una, una formación magnífica que realizó el maestro Dario Bueno y todavía sigue. Después de ese concurso, recibimos una, una invitación para participar en un festival en Estados Unidos, un festival de piano. Y a tu primera experiencia internacional fuera sí. de casa la Universidad de San Marcos, en Texas. O sea, realmente es, es como... no es algo que uno va sintiendo o, o va diciendo estoy en esto, estoy en esto, ahora me toca esto, ahora sino que simplemente las cosas se dan y uno las accedes como que ve una apuesta y usted va, o sea, sí. sin, sin pensarlo, y ya. Después volvimos a participar en el segundo festival, me parece. Eh, fueron experiencias wow, eh, ahí sí conocí lo que es el verdadero pianismo a nivel internacional porque bueno, eh, uno tal vez aquí tiene algo de nivel, pero allá es totalmente distinto. Eh, es. Alguien que toca una sonata de Beethoven, hay muchos más pianistas de su misma edad, o tal vez menores, que Así tocan es. mejor. Así es, entonces sí. esa, esas experiencias nos dan a entender que siempre va a haber alguien mejor. Pero eh, la vida no se trata de, de superarles a ellos, sino de superarse a sí mismo. Y con esa filosofía he caminado a partir de entonces. Después tuve la oportunidad de, de concursar en el... Eh, me parece, no sé, no me acuerdo qué, qué edición de concurso era, pero es en Chile. En el eh, concurso, Rao. Ah, de... concurso Claudia Arao. Ajá, exactamente. De, concurso Claudia Arau de Chile. Como es un concurso y no un festival, entonces mm -hmm. obtuve la mención de honor a la mejor interpretación de la obra chilena. Pero era la obra obligatoria. Entonces, ah, eh, uno de los organizadores era de esa obra. Ya. Entonces en honor a Claudia Rau, pianista latinoamericano, uno de los primeros pianistas latinoamericanos que resaltó entre los europeos. O sea, es muy difícil resaltar con la música de ellos siendo latinoamericanos, uh -huh. por eso es que es una figura muy importante Claudia Rau, al igual que Marta Argerich, que la ella Argentina. todavía vive. Sí. Sí. Eh, hay un tema interesante que estás tocando, Henry, que es bien complicado que un sudamericano, latinoamericano, pueda figurar o resaltar en el mundo europeo asiático. Hablamos asiático desde la parte de la sí, sí. también. Eso sería en el, cuando se, nos enfocamos a estudiar su, su música, su arte. ¿Crees que es necesario que también cada país acá de, del sur de este continente, o todo el continente mismo, cada país eh, potencie su desarrollar su propia escuela, su propia identidad musical, como por ejemplo, tú bien sabes la identidad musical de la escuela pianística, por ejemplo, de Francia, que claro. también, también Alemania, Viena, Rusia, eh, etc. Italia, España, o sea, cada país allá de una otra manera tienen su identidad, su escuela. Y claro. estudiamos esa, esa escuela. ¿Y qué crees que hace falta para que acá nosotros, digamos, Ecuador también tiene su escuela, tiene su identidad musical, una música que hable por nuestro país, igual Colombia, Chile, Perú, Argentina, etc. ¿Qué crees que se falta para llegar a ese nivel? Yo pienso que es muy subjetivo ese tema, ya que cada, cada país o cada región tiene, tiene su propia música, su propia identidad, desde la antigüedad y, y muchos, muchos instrumentos que expresaban el sentir del pueblo en, en ese entonces, si es que ahora es, eh, somos, eh, digamos, eurosanchistas de, de alguna manera, es porque ese sistema musical nos fue impuesto a Latinoamérica y obviamente creo que estamos en desventaja histórica al querer llegar al nivel de, qué sé yo, que, que algún compositor americano, estamos hablando de desde Bach, ¿cuántos años pasaron? Así es, <risa> <Y, risa> en 500 años. De... Claro, nosotros simplemente fuimos aprendiendo el sistema de ellos, pero eh, en realidad, si es que no se hubiera descubierto América, no sabemos cómo hubiera evolucionado nuestro sistema. Eh, incluso eh, compositores como Luis Humberto Salgado fueron compositores que defendieron eh, tocar la música nacional, como, como si fuera eh, algo muy, muy sagrado, porque eh, a mí me contaron mis profesores que eh, los, los estudiantes de piano de, de Luis Humberto Salgado no podían tocar un pasillo hasta que puedan tocar bien una sonata de Mozart. O sea, tenemos que empezar desde el exterior para el interior. Sí, ahora nos queda más que eh, recoger todos los conocimientos que tenemos afuera para uno fortalecer, para fortalecer su propia identidad. Sí, bueno, eso es lo, lo, lo que yo pienso, <risa> aunque todo es subjetivo en Obviamente, música. por ejemplo, en, en, en toda la historia de la música sí. que nos enseñan de Europa, siempre pasa del, nace del folclore, ¿no? Todo el, el, el, el claro. música del supuesto. folclore europeo, la zarzuela, la, eh, los, los rondos, etcétera, etcétera. La Exactamente. Y, es como decir acá, el danzante, el yumbo, el chaspisca, sí, sí. eh, el carnaval, etcétera, ¿no? Pues. Entonces, ¿crees que hace falta un profundo proceso de investigación ya a, cada, a todo el territorio o cada uno de los territorios y lograr rescatar lo que aún queda porque aún queda en la memoria comunitaria ¿no? en las comunidades, en los barrios incluso hay mucha música que seguramente está debajo en las bodegas en las iglesias, música escrita ¿sí? ¿crees que es necesario entrar a esa, esa reflexión de hacer un proyecto profundo de investigación que cubra todo el territorio nacional para poder tener insumos, por ejemplo, digamos, Henry Quiere componer eh, un, un yumbo, ya, este, y va a la biblioteca, esto es el yumbo, así es la rítmica, ¿y qué más? A ver, vamos al territorio donde se desarrolla el yumbo, y si, si, si tuviéramos más insumos, tal vez grabaciones o, o estudiar más la parte sonora de los instrumentos locales, ¿crees que sus insumos sería de gran ayuda para potenciar y, y poder darle más eh, y elementos a una obra, a, una, a un proceso de composición? Sí, sí, sí. Eh. Es, es un, una idea muy, muy válida y que debería reflexionarse a nivel latinoamericano el hecho de, de investigar más a fondo nuestras raíces para poderlas sacar a flote, para, para devolver la cultura y la identidad al pueblo en sí. Yo he sabido de, de, de muchos compositores que antes de, de la época de pandemia uh -huh. que van a, a las selvas a, a, a, uh -huh. a investigar. ¿Cómo eran las melodías con una flauta trifónica, con tres sonidos, por ejemplo? Mm -hmm. ¿Cómo se interpretaban? ¿Qué música se tocaban en, en los ritos? Y, y hay gente que, que está investigando, pero lamentablemente no se conoce, porque ahora actualmente tiene más eh, pegue un hit que una investigación intercultural. Eh, y, eso es obviamente, es. Y, y obviamente esto, esto es el resultado de todo un proceso mediático, un proceso político, donde... Los medios de comunicación nos, van a, nos dicen: esto debes escuchar, así debes hacer eh, en todo, ¿no es cierto? las radios, sí. eh, en todo. Entonces, aquí prácticamente es un proceso más adentro, porque podemos hacer un mega proyecto de investigación, pero si se queda solo hasta ahí y no se continúa, claro. y, y cambiarse en las políticas culturales de este país, por ejemplo, donde en verdad se respete, por ejemplo, uno por uno, está escrito legalmente, pero no se cumple, por ejemplo. Claro. Y, y que podamos priorizar, los medios de comunicación se prioricen, poner en conocimiento del público que se está investigando, que se está produciendo. Por ejemplo, se hace una festividad de un pueblo de X y, y viene un artista internacional y, lee, y le se tiene un alón enorme, le de la ciudad enorme, enorme, enorme. Muy bien, esa es una enorme promoción. Pero, por ejemplo, si Henry Álvarez va a lanzar un tema para Sobis, ¿y qué tal si a Henry también se le pusiera en esa alón enorme? <risa> Esta, ahí es otra vez una nueva forma de, poner, de ponernos a los artistas locales ya, en una vitrina donde se le empieza a mostrar, y, eso, y, y todo este proceso de investigar, de mostrar, de ayudar a promocionar, de ser un puente para que tú puedas mostrar tu arte, es un punto de reflexión, tú, tú, ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí, o sea, es, es muy válido, válido lo que usted dice, pero también eh, creo que cada persona forja su propio camino, o sea, uh -huh. con la tecnología actual eh, me parece que se restan los peros para... Uno puede decir su música. Creo que eh, es, es más sencillo eh, conseguir un estudio de grabación que, por ejemplo, en 1970 o 1960 uh -huh. no estaba al alcance uh -huh. en la grabación. Sí, lo que pienso yo, eh, tal vez lo piensen muchos, eh, es que el exceso de facilidades quitan eh, oportunidades para el pensamiento del individuo entonces eh, cuando más facilidades tienen es cuando menos lo hacen y cuando menos facilidades tienen es cuando más luchan por lograr un objetivo entonces pienso que hay que poner de, de parte de uno también para, eh, para subir un tema para distribuirlo para eh, y así así no sea para, para llegar a, a masas que eso es, es otro tema que es el, el, ahora la música es una industria uh -huh. y ya no es un gasto y actualmente en ese tema. Obviamente estamos en el siglo XXI, podríamos decir sí. post-Covid, donde toda la realidad de nuestra vida ha cambiado y bien lo dices, tecnología, eh, hay miles de formas ahora de poder generar incluso ingresos mediante redes, sí, sí, redes claro. virtuales, etc. Cuéntanos, tus proyectos actuales, tus proyectos que hoy en día estás desarrollando. De, de producir... Eh... Lo, lo que más me guste, eh, sin tener en cuenta la, la presión mediática, sino mm -hmm. simplemente hacer lo que uno le gusta, expresarse libremente como, como músico. Entonces, <coughs> eh, me encantaría a futuro poder lanzar un álbum de pasillos de mi autoría compuestos, que sean netamente instrumentales. Tal vez no tenga mucha acogida porque no es el, el boom de lo que debería sonar, pero... Eh, eh, lo, lo pienso hacer algún rato. De pronto dejar una huella, dejar partituras, dejar un repositorio de, de scores para piano, para que puedan ser interpretados. Bueno, Esa ese sería mi, mi proyección a nivel cultural. Uh -huh. Sí, pero eh, en realidad a mí me encanta producir todo, todo lo que se venga eh, y, y si algo me gusta, digo, no, esto, esto grabo. Henry Álvarez, 25 años de edad, pianista, compositor, arreglista, músico-artista azogueño de la comunidad de Xixxiquín. Shik sí, exactamente. Que quiere decir flor renaciente, aparentemente en el lenguaje cañari. Sí. Del Cantón Azogues de la provincia del Cañar, Ecuador. ¿Quién más que tú, en poder compartirnos tus experiencias... Músico desde los 5 años de edad, llevas 20 años en el mundo sonoro, en el mundo artístico, haciendo difusión también del potencial eh, cultural, el potencial artístico que tiene Azogues, que tiene nuestra provincia, que tiene el país, y también has expuesto potencialmente fuera de nuestras fronteras, eh, en, en el exterior. ¡Felicidades! Muchas gracias. Henry, ¿cuál sería tu reflexión ahora frente a toda la situación actual? confinamiento, <coughs> pandemia, todas las crisis que vivimos, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado el arte en todo esto, este, este proceso último que vivimos en el mundial? Bueno, eh, personalmente, sobre mí, solo podría decir una, una palabra, crecimiento. Sí, yo sé que es, eh, fue una etapa, es, es actualmente una etapa muy difícil en la que eh, tal vez uno habría que eh, fortalecer el teletrabajo, eh, fortalecer conocimientos eh, tecnológicos, porque bueno, actualmente soy profesor del conservatorio José María Rodríguez, eh, tengo el orgullo de decir que soy colega de mis maestras. Ahora es, es cuando eh, uno debe fortalecer los conocimientos, debe crecer tecnológicamente, eh, y ahora es cuando uno debe eh, recapacitar sobre, sobre sus proyectos internos y ver cómo los puede repotenciar. Creo que Manuel fue mi compañero en el colegio. En ¿Y qué tal esas, esas experiencias desde de, de, de, de la juventud, la adolescencia, compañeros artistas, todo un artista, un <risas> plástico, un pintor y un músico? Manuel desde siempre nos impresionaba con eh, yo, me, yo recuerdo que, que pintó los retratos de todo el personal docente de, de la institución y aunque no recibió remuneración, eh, recibió los elogios de los profesores. Y